Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Continuando el grindeo del ciervo rojo en la reserva neozelandesa de Teaguaroa, hoy os traigo el lance de dos pelajes raros que he encontrado: dos míticos, uno de ellos harinoso y otro melanítico en el mismo lago. Y sin más preámbulo, comenzamos. <risa> Nos encontramos en el lago superior de Pokemareo, vamos a mirar los prismáticos, mira ahí tenemos, mira un harinoso, un mítico harinoso madre mía qué bonito vamos a coger el 308 apuntamos y disparamos, le hemos dado a uno, vamos a ver si podemos disparar al otro no, y el tercero ya no ya se nos ha escapado, hemos podido hacer un lance doble y vamos a, a recoger desde luego que yo tenía harinosos de otros animales pero ciervo el ciervo rojo harinoso macho no lo tenía, la hembra sí, pero el macho no. Así que vamos a, a recoger a nuestro animal. Vamos, salimos corriendo, vamos a mirar si viéramos algún otro. Mira, ahí tenemos el macho normal y ahí tenemos el, el harinoso, tenemos los dos ahí. Así que vamos a ver la puntuación que nos arroja. Desde luego, os quiero decir que llevo glindeando ya un par de semanas casi 2000 animales abatidos y el grid one se resiste ¿eh? se me resiste mucho si sí, es cierto que tengo me parece que son 12 diamantes me han generado pero el grid one se me resiste pero bueno yo lo voy a seguir intentando vamos a ver aquí tenemos nuestro herminoso vamos a hacer un agotito madre mía qué color más bonito y vamos a ver su puntuación tenemos aquí un oro, 213, la cuerna preciosa, desde luego que es un animal muy bonito, aunque no sea un diamante este va a ir para, para el pabellón de trofeos, madre mía qué cuerna, bastante equilibrada, no es muy pareja pero bastante equilibrada, así que vamos a, a recoger el otro animal, que por la cuerna me parece que era un nivel 6 o un 7 abajo, ya lo vemos aquí y a ver qué puntuación nos, nos arroja, si sí, un nivel, un 5, mira, un 5 nos ha dado plata, yo creía que era un 6, pero era un 5, así que os voy a poner el mapa y voy a acercarme al otro brevadero que tenemos enfrente a ver qué encontramos, ya tenemos enfrente el otro brevadero, vamos a ver qué nos encontramos, miramos por este lado nada, ahí tenemos un nivel 4, allí tenemos un melanítico, un melanítico, un 8 melanítico, madre mía, ya acabamos de matar uno harinoso. Así que vamos a hacer ese lance. Cogemos nuestro rifle, recargamos la munición, solamente nos quedaba un, un cartucho. Vamos a ver si lo localizamos. Tranquilízate, Bansan. Vamos a ver, ahí tenemos el 4, allí lo tenemos, qué cuerna tiene, madre mía, qué preciosidad respiramos un poquito y disparamos, a ver si puedo hacer otro lance, no, no, me voy a centrar en este animal, me voy a centrar en este animal, sale corriendo, Ahí tenemos un 7 y vamos a disparar también un 7, ya ha caído este animal así que vamos a, a recoger el melanítico la verdad es que no nos sale el grid one pero nos han salido dos pelajes raros en el mismo lago uno harinoso un mítico y otro mítico melanítico que yo creo que lo voy a hacer en trofeo multi multisoporte porque tengo una hembra albina y creo que va a quedar muy bien vamos a mirar, ahí salen huyendo los animales a ver si puedo cruzar por aquí en medio, creo que sí, que aquí la huerta somera y no tendré que dar toda la toda la vuelta aquí a la, a la orilla vamos a ver, yo creo que por aquí sí podemos cruzar si sí, efectivamente cruzamos y a ver qué tal será como os comentaba antes sigo grindeando el el ciervo rojo y lo haré hasta el día 16 Porque el día 16 sale el nuevo juego Y me voy a centrar ¿eh? Y si no, bueno, pues Seguiremos con este Con este mapa, grandeando hasta que salga Llevo casi 2000, como he dicho antes Y no creo que tarde mucho, pero bueno que le vamos a hacer? Hay gente que le sale A los 400, 500, 600 1000, a mí de momento No me ha salido, pero no No me desespero, lo único que me pongo Ya con ...con casi 3 millones de... ...no, con más de 3 millones de, de monedas... ...es lo que tiene que matar un, un ciervo... ...cada ciervo son 1500 puntos... ...y como no estoy comprando trípodes ni nada... ...porque todo lo tenía comprando... ...me está echándose el dinero... ...vamos a ver... ...ya vemos aquí nuestro animal... ...vemos el contorno cian... ...así que... ...le vamos a sacar una fotito... ...madre mía, qué animal más bonito madre mía qué pelaje es precioso el animal a ver si puedo hacer la foto desde aquí de un animal precioso nos echamos un poquito para atrás vaya no se la el matojo este ya tenemos la foto y vamos a ver la puntuación que que nos arroja 222,30. con 30 desde luego, precioso madre mía qué cuerna Qué rosas tiene ahí adelante la verdad que la cuerna está muy muy muy equilibrada. Es un animal precioso, lo disecamos y vamos a ver si localizamos al, al otro. rastrame perrete la sangre del otro, que no sé si le di bien, no creo que no le di bien porque disparé muy precipitadamente. Vamos a ver si encontramos la sangre. A ver, no, no, le, le hemos dado muy mal, eso es un... Lo hemos dado en carne, pero nada, así que os voy a poner el mapa, luego buscaré ese animal para que veáis dónde han sido abatidos los dos. Y creo que voy a ir a, a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.